Hola, yo soy el Corazoncito Latino y les quiero desear a todos una feliz na... <coughs> Perdón, quiero desearles a todos un feliz día del amor y la primandad. Es un día especial, dan ganas de cantar y bailar. Oh posible yo te haría mi mujer. Amor En fin Hoy tengo ganas hasta de casarme no, no, de eso no Feliz día del amor y la amistad para todos prima. DJ Peligro Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera